Me mandaron el video más cringe Pero que pienso que puede ser buena alerta, güey Me mamó la idea, güey Miren esto, güey Me mamó la idea Miren, mira, mira. <risa> A ver, primero un saludo para el vato que lo hizo Que creo que es este vato, se llama JM JM JM JM JM JM JM JM Dio el video Probablemente te remate al video. ¿Cómo que me lo robé? Yo tengo pruebas, puto, tengo pruebas. ¿Cómo que me lo robé? ¿ah? ¿Cómo, que me lo... Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que me lo robé? ¿ah? Te, voy, te voy a mostrar. Yo no me robé nada. Muela, más. O sea, ya, ya, ya, ya, ya, ya, basta de dramatismo. <risa> bueno, para los que decían que me lo robé, yes, y es que también dijo que. Okay se me dolió cuando dijo eh, eh, si se lo robó, eh, tengo pruebas, aquí está realmente la melodía que puse en el fondo que fue. y aquí están las vocales que aquí están las vocales Lo hice más que todo por joda, pues no fue algo así que dije, esto se va a pegar, eh, va a llegar mucha gente pidiendo el remix Y me sorprendió realmente que Dead lo viera, o sea, me sorprendió muchísimo que Dead lo viera O sea, me, me, me, o sea uno de mis streamers favoritos viendo una remix que le hice, Dios mío Más que todo darle gracias a Vicky, a Victoria de los Ángeles que fue la que le mandó el Twitter a Dead y Ded lo vio, le dio un men corazón. Porque yo no puedo abrir nada de esas redes sociales porque mi internet es súper caca. El corazoncito y dije: Seguro lo vio y no lo va a ver. O sea, vio al Twitter, le dio men corazón y lo dejó así. Pero en realidad, cuando yo fui en la noche al directo, porque de noche es que el internet funciona aquí, vi el directo y vi cuando estaba viendo el remix y yo: ¡Dios mío! Y bueno, llegó ese montón de gente a darle apoyo a mi canal Llegaron muchos nuevos suscriptores Gente pidiendo remix de otras personas Y de verdad, me alegra muchísimo Y créanme que estoy en camino de hacer otro remix Por ejemplo, el de ¿Qué pasó de aquí? Lo estoy haciendo ya Espero que te haya gustado Dale like, suscríbete y comenta Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!